Yo sí estoy a favor del TMT que venga a la isla porque traerá muchos puestos de trabajo, eh, un futuro turístico y el día de mañana mis hijos pueden trabajar en el TMT, o sea que por lo tanto sí estoy a favor del TMT.